Buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de Game Computer Y bueno, estaréis viendo en el título del vídeo que no es un vídeo cualquiera, no lo habíamos hecho nunca Bueno, lo que trato de hacer en este vídeo es que veáis conmigo todo lo que ha cambiado desde Battlefield 1942 Hasta Battlefield Hardline, para principiantes y para avanzados, de forma técnica y no técnica Bueno, voy a empezar con los gameplays de fondo para que no os aburráis como todos sabemos, la franquicia Battlefield trata de sobrevivir en el campo de batalla, siendo así en el modo historia o multijugador con varios jugadores. Este juego fue desarrollado y creado por Digitals y, Solucion y Solutions C, más conocido como DICE, y distribuido por Electronic Arts para ordenadores con Microsoft Windows en el año 2002 y para los ordenadores con, MAP con Apple Macintosh en 2004. Bueno, hablemos de la jugabilidad y de los bots. Jugabilidad: El control es muy sencillo. Es el estilo de Medal of Además, todos los vehículos se conducen de la misma forma, excepto los aviones. Todos, todos tienen velocidades de fuego distintas. Ese es uno de los mejores pros de este juego para su época. Los vehículos: con F1, F2. F3, etc., podemos indicar nuestra situación a los demás soldados. El modo un jugador no contiene el modo historia que hoy en día conocemos. Recrea batallas también disponibles en el modo multijugador, pero con la inteligencia artificial de los bots. Desventajas de los bots Personajes de la computadora El juego cuenta con un importante fallo. Y es que los bots controlados por el ordenador no son un auténtico rival ni un auténtico compañero en comparación con los jugadores humanos, salvo en el equipo de Estados Unidos, que la mayoría obedece a las órdenes. Los principales problemas son no hacer demasiado caso a nuestras órdenes radiofónicas o sus, acti sus actitudes al mando de los vehículos, ya que tienen una obsesión por subirse a ellos quedarse quietos frente a un enemigo o atropellarnos en el peor momento. También es notable la, fall la, falta en la falla en cuanto a los bots que ingresan a los vehículos de artillería autopropulsada priest o huésped los cuales se convierten en dioses ya que cuentan con una puntería extrema a larga distancia incluso violando el importante obstáculo que es la niebla pueden derribar a oponentes escondidos u ocultos la solución a este problema fueron los packs de expansión aplicables al juego ahora vamos con los errores históricos como pasa en algunos juegos bélicos especialmente los históricos presenta algunos errores ahora vamos con el armamento en el juego puedes seleccionar a la unión soviética pero ninguna de las armas de infantería que usan en el juego es soviética, tales como el rifle Lee Enfield, que es británico, o la subametralladora Bergam MP18, que es alemana. Tampoco los japoneses usaban armas alemanas, sin embargo, en el juego usan la MP44, la MP18, el Kar el Car 98K o el Water P38. Vamos con los vehículos Los japoneses no usaron vehículos alemanes en lo más mínimo Sin embargo en el juego solo sale un vehículo japonés Personajes Los médicos no aportaron armas hasta después de la segunda guerra mundial Muchos de estos errores fueron corregidos en parches posteriores Ahora vamos, ahora vamos con los gráficos Battlefield 1942 fue un juego que no tenía muchas innovaciones gráficas, pero sorprendía por su dinamismo, realismo y jugabilidad, al crear efectos de gravedad. Ya me hice salto de los eh, de los jeeps y jugabilidad. Al crear efectos eh, de esa manera, como también el modo en el que se deforman las ruedas de los tanques al hacer contacto con el suelo rugoso, etcétera, y etcétera y principalmente y aunque ya existía Battleground Europe por incorporar aviones a un juego de disparos en primera persona de guerra lo que le, agre le agregó realismo otra de las cosas interesantes que se pueden extraer de este juego son los mapas ya que se crearon mapas de gran y pequeña escala y con muy buena personalización hay pequeños defectos como podría ser el interior de los vehículos o el cielo estático y la neblina de guerra. Bueno, ahora vamos eh, con la ficha técnica. El motor gráfico que movía Battlefield 1942 es Refractor 2. Se necesitaba como mínimo 256 MB de memoria RAM. También un procesador de mínimo Pentium 3 800 MHz, espacio en el disco duro de 1,2 GB, eh, además con el contenido adicional, con la memoria adicional para las partidas guardadas. También la tarjeta gráfica de 32 MB NVIDIA GeForce Hardware TIL, el formato es ISO y DVD ahora vamos con el espectacular sonido del juego se pueden escuchar muchas variedades de sonido así como motores de tanque disparos o también ruidos más detallistas como el, el del viento o sirenas o el silbido de una bala pasando al lado del jugador cosa que no tenían todos los juegos de esa época Expansiones a raíz del éxito del juego salieron expansiones agregados para el mismo que cambiaban que cambiaban el modo de juego las armas agregaban o cambiaban los mapas en fin, cambiaban el juego en sí una de las expansiones es The Road to Rome agrega los mapas de la segunda guerra mundial en donde participó Italia un ejemplo es la batalla de Sal Salerno en la costa oeste de Italia cerca de Roma otra expansión es Secret Weapons de la Segunda Guerra Mundial, expansión muy cuestionada por los jugadores, ya que agrega todo tipo de armas y vehículos que aparentemente fueron usados como pruebas en la guerra. Actualizaciones. EA ha sacado numerosas actualizaciones del juego con el, con el fin de mejorarlo y agregar y arreglar ciertos problemas encontrados más tarde. En las diferentes actualizaciones se han mejorado diversos aspectos del juego, como la mira del arma, se han cambiado aspectos del juego eh, más como vehículos y armas, etc. Etcétera etcétera. Para jugar al multijugador se necesita tener Punk Buster. y la última actualización, ya que la mayoría de los servidores la tienen, pues es la 1.0. 61B bueno eh, los de los requerimientos requisitos mínimos a los recomendados eh, no cambia eh, aparentemente no cambia nada es prácticamente, prácticamente lo mismo pero ambos necesitan un sonido compatible con DirectX 8.1 y un ratón compatible con el teclado MS bueno, los sistemas operativos admitidos son Mac OS, Windows 98, Windows ME, Windows XP o Windows 2000. Ten en cuenta que no admite Windows 95. Y bueno, espero que os haya gustado la anterior parte de Battlefield 1942. Bueno, ahora vamos con Battlefield Hardline. Estamos ante el mismo género, el de acción y FPS sino que esta vez no lucharemos en plena guerra mundial. Comenzaremos tiroteos en la calle, policías contra ladrones. Cada uno de ellos tiene un perfil diferente para las armas en el modo multijugador. Desarrollado por Visceral Games y distribuido por EA. Este juego llegó a los mercados el 17 de marzo de 2015. Destaca junto al anterior por muchas cosas. Pero una de ellas es que Hardline tiene una campaña con historia con duración de 8 a 12 horas. Justo lo contrario que Battlefield 1942, que no la contenía. La campaña consta de 10 capítulos, cada uno con orden cronológico. Ahora, en este caso, Vistral Games fue el encargado de producir y desarrollar principalmente el juego. Aunque por otro lado, TICE también lo hará, pero ocupándose del modo multijugador. Mientras que Visceral, en primera parte, con la campaña. Visceral Games es reconocido por crear la serie de Dead Space para la propia EA. Según había declarado Steve Papoutsis que, hace años durante un encuentro interno con otros creativos de la compañía de EA, conoció a Carl Magnus Troitson de DICE, al que le gustaba dicha saga y comenzaron a practicar sobre ella. En ese momento el desarrollo del, de la tercera entrega de la serie de Space 3, que fue allí donde comenzó también el proyecto, cuando también hablaron acerca de lo que sería el nuevo juego de Battlefield. El juego fue desvelado por el vicepresidente de su compañía, Steve Papouchis, adelantando lo que sería el próximo videojuego de Battlefield. Aunque días después de eso apareció su primer vídeo mostrando su jugabilidad y, entre otras cosas, los distintos modos de juego de su multijugador. Además, esto fue debido a que fue parte de la publicidad del mismo para llamar la atención en el portal de la comunidad de BattleLog, aún estando a unas solas semanas de lo que fue la E3 2014. Por cierto, como último dato relevante a esto dicho vídeo fue criticado por su pobre sistema de gráficos a lo que dijo el propio estudio que les tomó hacerlo tan solo seis meses de ahí mismo a su mediocridad y estilo se creía que durante dicho evento pudiera revelarse más información incluso el mismo día de su apertura que fue el 9 de junio pues a lo anterior mencionado, solo pudo llegar a presentarse una secuencia en vídeo sobre su multijugador y alguna que otra información al respecto con la beta del mismo. A lo que respecta con dicha beta, el sitio web oficial del juego la había anunciado para hacerse pública su apertura que fue ese mismo día en la e 3 2014, seguido de la presentación del mismo durante dicho evento. Así como también que estaría disponible para las plataformas de PC y PlayStation 4 a partir de la misma fecha y dándose por terminada el 26 de junio, aunque al mismo tiempo quedaba su, termi eh, su terminada en su cierre la misma compañía desarrolladora del juego Visceral Games anunció que comenzaría con una segunda parte para lanzarse este próximo otoño que viene esta vez para las demás plataformas como lo son la XBOX ONE, XBOX 360 y PlayStation 3. La compañía EA tenía planeado lanzarlo para el 21 de octubre de 2014, aproximadamente en otoño, como las demás entregas dentro de la serie. Ya que, finalmente, fue lanzado el 17 de marzo de 2015. El retraso que sufrió se debe a que necesitaba más tiempo para pulir y mejorar el modo multijugador, que muchos usuarios pudieron disfrutar gracias a su beta ahora vamos con las expansiones eh, esto no es como en el Battlefield 1942 eh, eh, todas las expansiones que ya lleva el juego eh, la mayoría solo las puedes disfrutar con el premium bueno, adelante la primera expansión es Battlefield Hardline actividad criminal los jugadores tendrán que hacerse un nombre de ellos mismos en nuevos y vertiginosos mapas altamente destructibles salpicados eh, con pequeños trabajos criminales disponible a partir del verano de 2015 Battlefield Hardline robo acaba con el líder de la oposición y avanza a través de ubicaciones clave con la magnífica acción cinematográfica a partir del verano de 2015. Battlefield Hardline Escape. Frenéticas persecuciones a alta velocidad que sumergen al jugador en el atraco aún más. Disponible a partir del otoño de 2015. Battlefield Hardline Traición Toda, opera traición. toda Operación tiene una rata. Por lo que los jugadores tendrán que descubrir en quién confiar. Disponible a partir del invierno de 2016. Bueno, ahora pasemos a la ficha técnica. El formato está en físico y digital. La edad es para más de 18 años y los requisitos mínimos son Sistema operativo Windows Vista SP2 de 64 bits. Con la actualización KB97 971512. Procesador Athlon 3 y, Phen y Phenom 3. A 2,8 gigahercios. Intel Core i3 y 5. A 2,4 gigahercios. Una memoria de 4 gigabytes de RAM. Bueno, ahora vamos con los requisitos recomendados. Sistema operativo. Windows 8 de 64 bits. Con la actualización KB971512. El procesador Intel. Quad-Core, AMD 6-Core y memoria 8 GB de RAM. Tarjeta gráfica AMD 290, NVIDIA GTX 760 y una memoria gráfica 3 GB y un disco duro de 60 GB y un DirectX de 11,0 Y bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si ha sido así, por favor, dejad like. Y si no ha sido así, pues... Dejad un dislike y decid la crítica en los comentarios, por favor. No, no, A nadie le gustan los haters. Y bueno, en la descripción tenéis nuestras principales redes sociales. Eh, Twitter, Facebook, Instagram, todo eso, Google+. Plus. También tenéis una website oficial, una página web. Y también una tienda de informática recomendada. Los eh, precios muy bajos, la verdad. Bueno, eh, antes de nada, de decir adiós y cortar, eh, pues quiero de recordaros que el 23 de septiembre eh, de este mes, pues es. ya hacemos un año en YouTube. Y queremos hacer algo un poco especial para ello. No se ve todos los días. Y pues bueno. Eh, es toda una sorpresa. No vamos a decir nada. Intentaremos subirlo el 23 si puede ser. Y que la verdad es que llevamos como casi todo el verano preparándolo. Y bueno nada. Like. Favoritos. Comentad si os ha gustado. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludito. Adiós.